Buen día, compañeros. Eh, estamos acá. Eh, queremos que nos cuenten las experiencias que han tenido en el marco de la interculturalidad en sus escuelas o en su formación, digamos, como eh, docente o en su carrera. Eh, Mari Mari, eh, Inche, Javier, Buena y Buen Piñen. Quimel eh, tu chef, geografía. Eh, y bueno, tu eh, trabajo. ...como profe de geografía en las escuelas secundarias en Plotier, en la EPA número 2... ...y acá en Neuquén en el cpem 22. ¿Sí? Y bueno, eh, las experiencias que hemos tenido en relación a la educación mapuche... Eh, ...tienen que ver en estos últimos años, particularmente en la escuela de Plotier... ...en la que yo trabajo, hemos hecho actividades con respecto al Guñuichi ...y actividades que, eh, por primer año, segundo año, tercer año, en las cuales... Bueno, eh, han ido Peñis y Lamina a, a charlar con los estudiantes, trabajando en el aula con distintas actividades, y en particular en el caso mío como profe de geografía Mapuche. Eh, a lo largo de todo el año, en mis clases, yo siempre saludo a mis estudiantes, hablamos en, en Mapudugún, y, y eso lo, lo, lo bueno que, que uno logra con esto, es que, por ejemplo, al año siguiente, ya, o con el tiempo, unos meses, los estudiantes se te saludan en Mapugún en, en los recreos y esas cosas son importantes, empezar a llevarlas a cabo, así que esto forma parte del, de lo que yo considero lo que mínimamente se puede llegar a, a llevar adelante en, en las escuelas, ¿no? con relación a la educación Mapuche. Así que bueno, un poquito de eso. la y Lamien. Este, bueno, mi nombre es Diego Villamán. Este, soy de la Escuela 223 de Valentina Sur. Este, estuvimos trabajando con todos los compañeros eh, de la escuela eh, desde el año 2017, en un proyecto de interculturalidad en función de la demanda de la comunidad que este, nos, nos planteaba este, la identidad mapuche. Este, se trabajó con los docentes, con el IFD número 6, para poder este, eh, avanzar en el proyecto y este, hacer la presentación de la bandera mapuche. Este, bueno, este, esto implicó este, trabajar de, eh, la promesa de la bandera... Eh, ...y muchas este, otras cuestiones... ...que tienen que ver con los contenidos de primaria... ...desde una mirada desde, desde la interculturalidad... ...entendiendo la interculturalidad... ...como eh, una herramienta que nos permita... Este, ...conocer el pueblo mapuche... ...porque el pueblo mapuche es el pueblo más intercultural que existe... ...ha venido resistiendo eh, la violencia de, del winca eh, y, ...y ha aprendido a, a convivir con nosotros. Entonces el en winca eh, las comunidades, tenemos que aprender a, a reconocer... ...y a convivir con el pueblo mapuche. Así que esa fue la misión que, que en función de el, la currícula intercultural... ...que tenemos en primaria que nos permite este, este, ver la interculturalidad... ...como un derecho de los pueblos, este, poder presentar la bandera... ...y al día de hoy este, la bandera está en la escuela es bien recibida por la comunidad, que en su conjunto, eh, en una gran mayoría es mapuche, y bueno, tiene una validación importante en la escuela. Así que este es el trabajo que hemos hecho, siempre en conjunto, nunca en lo individual, porque nos parece que así también actúan las comunidades mapuches, siempre eh, de a par, siempre de a muchos. Así que, bueno, eh, es una experiencia muy linda, este, tenemos un calendario intercultural que lo estamos construyendo y por lo general este, eh, la presentación de la bandera se hace eh, para el tripant, que es el 24. Así que, bueno, contentos de pertenecer a la escuela. Ah.